Oh, sí, sí, pero un ratillo o toma algo? Sí, sí, sí, Se han juntado aquí esta tarde, eh. Gente bonita. Algo es que nosotros va, estamos aquí todos. Ante la situación veo normal que preguntes No es la droga, de pequeño me di un golpe Haciendo hip hop mientras tomabas apuntes Aprobé algún test, hoy me junto con el porque loco no Paso de ir al burger, me quedo en el parque A las 9 ir a la puerta, del el si hay hambre Cristales caen por mi espalda Maricones, comédmela Rojo igualda, me la suda En todos los sentidos No te subas a la parra, sangre y dígitos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 clubs, Nightclub, Creepy Blocks, Hippie Amod, Legal Drugs, Like A Dog, Don't Stop, Body Rock. No veo.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 Días de rap son días de rap y días de rap son días de rap, terapia. días de rap, de rap, son de rap, de rap, de rap, de rap, son días de rap, días de rap, de rap, Los sabiendas, tus rasmonas, Isabel Coisin, Tu coño se abre, a yo en mi parque, rayo no basket, juega. Si vienen chapa, pulso a reset, ya de A, no es que me saque Si vienen chapa, pulso reset, ya de AK, no es que me saque si chapa, arca, No se cae por el peso que le impongo al suelo.